¡Ya comienza Vida de Estudiante! ¿Qué tal a todos nuestros amigos de NotiGuas y Guas? El día de hoy llegamos a la unidad de ciencias biológicas. Acompáñanos a Miyayael a un video nuevo. ¡Woo! ¡Hey! ¿Cómo están? Hoy entramos al hábitat y al ecosistema de dos carreras que convergen entre sí. Bienvenidos a Biología y Ecología donde podremos encontrar diversas formas de vida. Por supuesto, diversos estudiantes y y una que otra queja. ¡Acompáñenos! Nuestra carrera es una ciencia básica de energía. Aquí más que nada sentamos las bases de lo que nosotros podemos aprender como energía todo lo que es aprender sobre laboratorios, cómo tienes que hacer los métodos, y aparte las bases de la carrera en sí, o sea, lo que tú ocupas aprender para poder llegar a hacer investigación o poder trabajar sobre esto. Lamento informarte que hoy sí estudié. Y entonces, ¿qué rasgos, aparte del de gusto por la investigación, tiene que tener alguien, o sea, un chavo de prepa que apenas va a salir y quiere entrar y no sabe si sí o si no? Tienes que tener habilidad para... Recibir críticas, más que nada. Porque, no, es en serio. Cuando tú estás en investigaciones y, por ejemplo, tus profesores te van a recibir, Ahora las tesis te van a decir mil veces que te equivocaste y dónde te equivocaste. En una presentación, simplemente hace rato, nos dijeron es que tus errores fueron que no pusiste los antecedentes en esta parte y okay. cómo quieres construir tu pregunta en base a algo que una persona no sabe. Tienes que saber aceptar críticas, tienes que acostumbrarte a leer muchísimo y a aprender algo de inglés de uh -huh. oh, wow. Pero más que nada es tener la curiosidad y la resiliencia de que vas a tener que hacer cambios en ti si quieres poder avanzar.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 Pues es que biología, como pues como ya lo mencioné, o sea, tiene muchas generalidades. Entonces, como tiene muchas ramas, de, tanto académicas como de trabajo, pues... Eh, por ejemplo, a mí me gustan mucho los animales, entonces pues dije, pues la zoología está linda, entonces... Pues de ahí dije. Ok, y a los de la prepa que están... Eh, que, bueno, apenas acaban de entrar, pero que quieren entrar a biología a estudiar, ¿se lo recomendaría la verdad sí o no? Ay, rayos... Um... Pues dependiendo de los gustos y pues las cosas que quieran tener en un futuro, pues entre sí, no, 50 y 50, digamos así. ¿Quieres subir y darme una mano? Francisco Emanuel de la licenciatura en ecología y conservación. ¡Wow! ¿Entonces son dos carreras aquí? Sí, son dos carreras, ah. es la licenciatura en biología y ecología y conservación. Gracias Dios por estos momentos que decimos... ¡SUFICIENTE, del PAYASO! Oye, ¿y entonces de qué se trata esta carrera? ¿Eco ¿Síntanos? ¡Ecología! Bueno, es algo muy variado. Es el estudio de los ecosistemas eh, con la relación a los seres vivos y cómo nosotros podemos crecer como humanos. Nuestra sociedad puede crecer, seguir creciendo sin afectar el ecosistema de una manera sustentable. Es un resumen de toda la, de la carrera. Hay talento, solo falta apoyarlo Veo que se necesita muchísima pasión para elegir este tipo de carreras Más que nada por la investigación, ¿no? Sí. Pero el... ¿qué otro rasgo tendría que tener alguien para que decida estudiar esta carrera? Bueno, tu licenciatura de colegio Híjoles, bueno, más que nada paciencia Mucha paciencia porque son muchos conceptos que hay que ir estudiando Entonces, pues paciencia, perseverancia y mucho gusto por la naturaleza en distintos aspectos y bueno, es una carrera multidisciplinaria, entonces con que a, a una persona le guste una rama de esta carrera ya, pues yo creo que es muy fácil ya, estudiarla. Ya la haces. Pero es mucha paciencia, mucha perseverancia en cuestión de todos los conceptos que hay que manejar. Oye, ¿y eso que dices que le gusta mucho la naturaleza? ¿Si ¿Sí los llevan de viaje o se van a los cerros de aquí? Eh, bueno, por tiempo y por dinero claramente, uh -huh. eh, si vamos aquí a los cerros de alrededor, uh -huh. lo que es el Cerro del Padre, el Cerro de... De aquí de La Bufa y el Cerro de la Virgen. Pero bueno, estamos organizando viajes para ir a ciertas lagunas eh, aledañas a, a la ciudad y, mm, y a algunos ranchos de, sinergéticos para hacer prácticas. Pues bien, chavos, hasta viajan en esta licenciatura, fíjate. Gracias por tu apoyo, hormiguita. Marco Antonio, ¿de qué unidad académica eres? De Ciencias Biológicas. Okay. ¿Tu carrera ¿sí, sí te gusta o no? Explícalos a todos los chavos de Notihuas. Mmm, pues, eh, pues para empezar es una anécdota, ¿no? Uh, yo estuve en Cofe, pues no me gustó y pues solo me interesé por la biología. Ok, pero ¿por qué te ganó más el lado de la, de la biología? Mm, pues siempre me ha llamado la atención en sí como es la función de la vida. ¿Mi hija se llama Mar? Orle, excelente. Hemos ido a muchas eh, unidades académicas, y hay, hay unas que están, la neta, muy deficientes y la, aquí las de ustedes las vemos muy agradable, pero eso es a nuestros ojos. Ustedes, ¿qué creen que, o sea, que necesita mejorar su unidad para que tú digas, mi unidad académica está chida, me encanta estar ahí o cosas así? Mm, pues para que pueda mejorar, pues, mm, yo digo que más práctica, más práctica y más teoría, no okay. sé. Nos encontramos con un alumno sin igual, su nombre es... Carlos. Carlos, ¿en qué carrera estás? En Ecología. ¡Wow! Oye, qué emoción porque solo pensábamos que aquí estaba biología. No, ya está otra también, esta ecología. ¿Y cuál es mejor de las dos? Mm, no, pues las están... Están cool, están cool. No, no hay que... No hay que... Um, Hacer de menos a las dos. La, las sí, porque se ponen malitos. Sí, claro. ¿Cómo te llevas con tus compañeros en tu carrera? ¿Se ¿Te cambian o no? Mm, sí. Pues... Sí, sé sí, sí, sí, sincero sí. sí, pues lo normal, lo básico, <risa> lo académico. <risa> y biología. Mm, pues también hay unos que son muy buena onda, no todos, la neta no todos, te mm -hmm. pues lo digo así con sinceridad, no todos, pero hay Eso unos que, que sí, hay unos biólogos que sí son muy buena onda y otros que... Son ma mala onda. Mala onda, ¿Qué mala le onda. falta a tu carrera para que te sientas más a gusto, para que mm. digas, ay qué emoción, voy a ir a la escuela, quiero estar con <risa> eh, <risa> Ay no sé, como que los maestros deben de ser como más mm, profesionales de que tienen de que sus diferencias. Muy aparte. Hay mucho pelea de egos y de inteligencia, aquí? Algo así. Con sí, sí, sí. los cerebritos. Sí. Ojo, ojo. ¿Y qué es lo que más te gusta de tu carrera? Ah, creo que el trabajar con. con en microbiología y. Yo creo que vas a decir con mis compañeros. No, no, pues también, o sea, también en mi salón este es muy. Es muy el ambiente es muy bueno. Ah.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 Sí, no, ven aquí, sí, como allí. en derecho. Ajá. Nah, eso es malo, como sí, ahí, Eso sí, es malo. malo. No tengas una idea, mira este poste de luz. ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Uy! ¡Ay! híjole pues, ¿Y qué más le falta a tu, de tu carrera, de tus instalaciones? Pues sí si le hace falta así como, como una cafetería o algo, porque uh -huh. por ejemplo los que somos por años a veces no alcanzamos a hacer de comer, ¿verdad? ¿De dónde eres? De Villa García. Pues Oigan, yo pensé que alguno de ustedes iba a decir que estuviera más cerca, que hubiera, no sé, menos escalones, una no Tal sé, vez, una ¿sí elevadora. No? Para. <risa> para llegar en corto. Pues ahí lo tienen, chavos. Escuchen a mis compañeros que necesitan. Y recuerden, amigos. La vida La es dura, dura y verdad? más dura si <risa> Lo que sea que hayan dicho.